Hola, ¿qué tal amigos? Les mandamos un saludo, espero que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Un saludo a toda la comunidad y en especial a nuestro querido amigo EJT. Hoy vamos a ver qué significa ser spam. Bueno, primero que nada tenemos que conocer el término spam, SPAM o SPAM en español. Pues bueno, no es más que mensajes no deseados, no solicitados, con remitente posiblemente desconocido. Tal vez, lo estoy diciendo, con el único objetivo de darse a conocer de manera excesiva en su escritura. Es decir, prácticamente es cualquier mensaje que busque distinguirse del resto usando, haciendo uso de números, símbolos, emojis o cualquier otra forma de escritura de manera repetitiva, excesiva o copy-paste. Hay mucha con controversia con respecto a este tema. Uno dice una cosa, otra otra. Nos dicen que el, eh, si usas números con el simple eh, hecho de usar números o mayúsculas o símbolos o ya un emoji, ya es spam. No es tan pacífico. Simplemente si te excedes en el uso de, de números, mayúsculas, símbolos, em, emojis, etcétera, etcétera, estás haciendo spam. spam. Sí, claro que sí. ¿A qué nos referimos con esto? Si usas un número, por ejemplo, para mencionar una cifra, fecha o dato numérico de. En particular en ese momento en el chat no es spam chicos Siempre y cuando no lo uses repetida, repetidamente perdón, Buscando que los demás te pongan la atención de manera desesperada o aludiendo a gritar ¿Cómo es esto? Esto se aplica a mayúsculas o los símbolos de admiración Por ejemplo si tú usas demasiados mayúsculos y demasiados signos de admiración Como intentando gritar es spam chicos es preferible usar una escritura austera, sencilla y gramaticalmente correcta sin exceder. Es importante mencionar que también los links que te redirigen a otras páginas en el momento del chat y de manera accesiva es spam. De igual manera los chicos que se dedican a ir a los lives, eh, chats en vivo a molestar, a poner todo este tipo de características para Generar molestias, los famosos spammers, es para chicos, pero eso lo estaremos viendo en otro video. Hasta aquí nuestro reporte. Esperemos que se encuentren bien, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Sayonara, gracias.